Hola, ¿qué tal? soy Sebastián de 50 Plus y este es un fin de semana muy especial para nosotros porque el canal, nuestro canal, ha dado el primer gran salto, el primer gran salto de visualizaciones y de suscriptores. Ya somos 500. ¿eh? El viernes pasado éramos 200 y algo y el domingo ya somos 500. Así que estamos muy contentos y quería hacer este video para agradecerles en primer lugar y en segundo lugar para presentarles a mi familia. ¿eh? Esta es Sam, mi mujer. Hola. ¡Y este es Axel! <risa> ¡Muy bien, muy bien! Así que me gustaría hacer un brindis por ustedes que están creyendo en nuestro trabajo y, y mandarles las mejores energías y a seguir, a seguir, a seguir porque nosotros seguiremos, cada martes estaremos subiendo nuevos videos y esperemos que nuestra comunidad cada vez sea más y más y más grande para poder entre todos ayudarnos, ¿okay? Así que ahora haremos un brindis, ¿ok? Por ustedes y por todos los 50+. Plus. Porque nosotros también podemos. Gracias. Gracias. Agüita fresquita, muy buena. Gracias. Chao. Y nos vemos en los mil. Mejor dicho, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Gracias. Chao.